Soy la chama, no soy la profe, soy la chama. Yo tenía cargo de docente a través del ministerio. Mi esposo era militar en Venezuela. Eh, Esa fue una de las mayores, de la, una de las razones por las que me vine. Primero que tú decir que en Venezuela de una vez.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 Desde el 2010 yo estaba detrás de mi esposo, me quiero ir, me quiero ir, las cosas no son normales. Eso fue otra, que se acostumbraron y piensan que son normales, hasta hace tres años que bueno, ya fue, o sea, o me voy o me voy. Tuve la suerte de montar un local de repostería en Envigado junto con un amigo venezolano, una pareja de amigos venezolanos, él era panadero, trabajamos en la panadería venezolana también, entonces tuvimos muy buena receptividad con eso. Sin embargo, él tuvo que regresar a, a Venezuela por temas eh, de papeles. Decidí cerrar el local porque yo sola no me podía hacer cargo de él. Hoy en día trabajo con la docencia y la repostería pues, en momentos en que, me lo, en que así me lo piden.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 Aprendí con esto, que uno no puede decir, pues, de aquí no me voy, de aquí viviré, no sé. No sé que me tenga el futuro preparado. Obviamente, para poder decir regresar a Venezuela, en muchas oportunidades uno piensa, bueno, me gustaría, si salimos del gobierno, ir y luchar y, y ayudar a, a, a Venezuela a salir adelante, ¿sabe? Pero sería cuestión de uno sentarse a, a evaluar bien las cosas, qué tantas cosas se pueden sacrificar por eso.